Y la guerra entre Daddy y la Naka por PPT. Me parece que eh, le ponen el mismo nombre al programa de Daddy como para chicanear y producir todo esto que eh, todos estemos hablando, todos estemos opinando y marca un poco la grieta porque son dos programas con el mismo nombre con do dos eh, miradas diferentes de la realidad. Entonces me parece que buscaba el impacto y el impacto lo logró. Y en cierto punto le sirve a los dos porque tanto la nata se, re se retroalimenta de lo que dice Daddy y se retroalimenta de lo que dice la nata. Sí, me parece que te va da dar un poco de bronca que utilicen tu nombre que sirva de tu programa que te lo agarre yo me parece que bueno pero atrás del programa de Daddy también está Birds y PPT sí, bueno. claro bueno fue eso. es como no, un copyright controla la vuelta y es bueno monologando y la manera que lo explicó nada son dos productos que marcan un pasito más en la grieta